Hola, ¿qué tal queridos amigos? Cordial saludo en este día miércoles. Estamos en nuestro año jubilar concluyendo esta celebración. Esta noche, queridos hermanos, tendremos allá en el, par, en el centro de convenciones a las 7 de la noche un acto cultural que ustedes, los que no puedan ir hasta allá, pueden conectarse a través de Cristovisión, el canal católico de la Iglesia Colombiana para que también vivan desde su casa esta experiencia maravillosa de celebración jubilar. Así que los invitamos para que o nos acompañen o para que se conecten a través de la señal de Cristovisión. Es un día para gracias, para alabar, para bendecir, para glorificar. Han sido 50 años de trabajo evangelizador arduo de tantos hermanos, de tantos religiosos, sacerdotes, obispos, laicos, catequistas, en fin. Es un día para bendecir y para glorificar al Señor. Así que los invito para que lo vivamos en esta tónica. Señor Dios, gracias por todas las bendiciones que nos das. Gracias, Padre Celestial, por todo. Amén. Hoy, queridos hermanos, meditamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 42 al 46. En aquel tiempo, dijo Jesús, hay de ustedes fariseos que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Hay de ustedes que son como tumbas sin señal, que la gente pisa sin serlo, saberlo. Un maestro de la ley intervino, Maestro, diciendo esto nos ofendes también a nosotros. Jesús replicó. Hay de ustedes también, maestros de la ley, que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes no los tocan ni con un dedo palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, bueno, uno de mis queridos hermanos es una palabra también hoy fuerte que nos invita no, so, no solamente a enseñar, sino sobre todo y fundamentalmente a vivir que la vivencia sea la mejor enseñanza que nosotros podamos hacer el testimonio, queridos hermanos que el mundo de hoy nos reclama a todos, ministros, laicos, sacerdotes religiosos, religiosas a todos, el Señor nos pide un testimonio, una enseñanza pero una enseñanza con testimonio. Mire, gran testimonio de nuestro Señor. No, fue, no solamente fueron palabras, pues su entrega, y su entrega en la cruz. Que sea el Señor Todopoderoso que nos acompañe el día a día. Un abrazo y bendiciones para todos.